Sierra Nevada de Santa Marta. El Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta es una de las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la segunda más antigua, creada en 1964. Se encuentra situado entre los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, dentro del Sistema Montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta declarada por la UNESCO como reserva de biosfera y patrimonio de la humanidad en 1979, se considera un lugar único en el mundo debido al aislamiento con respecto a la cordillera de los Andes y situarse su pico más alto, 5.775 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 42 kilómetros del mar. En ellos se encuentran todos los pisos que se encuentran en el territorio colombiano, así como distintos idiomas que conforman la selva, el bosque de montaña y los páramos andinos. Y actualmente hacen parte del parque unos 30.000 aborígenes pertenecientes a las varias tribus, entre ellas los Kogis y Aruacos, los cuales lograron resistir la penetración europea. En 1973 se llevó a cabo el proyecto arqueológico de la sierra que dio como fruto el hallazgo de la ciudad perdida que se encuentra dentro del parque y que es testimonio de una de las culturas más antiguas del país, la Tayrona. Lamentablemente el parque se ha visto seriamente amenazado por los cultivos ilícitos y la deforestación de las laderas de la montaña. La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra aproximadamente a, a 10 grados, 52, norte y a 72, 33 grados, 43, oeste, posición de sus picos centrales, repartida entre el departamento de Magdalena, Cesar y La Guajira en el Caribe colombiano, en jurisdicciones de los municipios de Ciénaga, San Juan del Cesar, Fundación, Aracataca, Viguya, Mingueo, Santa Marta, Riohacha y Valledupar El parque incluye casi el 80% de toda la sierra, que es la montaña costera más alta del mundo. Esta tiene una forma piramidal, con sus caras mirando al norte y sureste y suroeste. Es tan alta que es visible desde las ciudades de Santa Marta y Valladupar, ubicadas a unos 40 kilómetros de la misma. Por ser una montaña en especial de más de 5.000 metros de altura, posee todos los pisos térmicos desde el cálido seco hasta el de nieves perpetuas. Asimismo, el clima de toda la región está determinado por los vientos alicios y por la elevación con respecto al nivel del mar. Es por ello que la temperatura va de 27 grados en la parte baja del parque hasta los 6 grados en los picos más altos de la sierra. Debido a su importante altura y su cercanía al litoral, la sierra nevada modifica en parte el clima de la región, atrapando gran parte de la humedad que atraen los vientos alicios del noreste, atrapándola en forma de glaciares y lagunas como la Naboba. Durante los últimos 40 años, estos glaciares han retrocedido considerablemente, Mientras en 1957 el área total de glaciares era de unos 105 km2, en 1981 se redujo a 35 km2 pasando de estar a una altura de 4.200 metros a estar a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar. Así mismo en ella nacen importantes ríos de la región caribe colombiana como son el río Cesar, el Ranchería, el Palomino, el Don Diego y el Aracataca. Escurren anualmente unos 10.000 millones de metros cúbicos de agua. La precipitación anual es de unos 3.000 milímetros por año, aunque puede pasar a 4.000 en la base a 1.000 en mitad de la sierra, de 1.800 metros de altura. La vegetación del parque consiste en su mayoría de bosque húmedo hidrochuítico sin de deficiencia de agua y con frecuencia de niebla. Debido a su aislamiento de los Andes, ha desarrollado especies endémicas, tanto de flora como de fauna, que no se encuentran en ninguna otra parte. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.